Este año eh, hemos venido trabajando en torno al turismo como proyecto, ya que daba pie a trabajar desde distintos puntos de vista, eh, de una forma poliédrica sobre este tema, en cuestiones de empleo, de sostenibilidad, de modelo de promoción económica, ya que Diputación eh, concibe el turismo como eh, un motor de desarrollo de la economía de Vizcaya. Para nosotras no era así y más es el modelo que ellas tienen. Eh, por eso lo que hicimos fue llegar a un acuerdo que no era eh, todo lo que queríamos, pero en ese acuerdo lo que hemos conseguido ha sido, por un lado, evidenciar que su modelo de turismo es mejorable y, por otro lado, eh, tenemos un punto de partida para seguir mejorando, por ejemplo, en, en unas condiciones laborales de las personas que trabajan en el turismo pues, que sean dignas y que, eh, además, ese modelo de turismo revierta en, toda la, en todo el territorio. ¿no? Y luego, eh, al hilo del turismo, eh, también eh, nos parece un logro el haber eh, conseguido que Diputación se marcara en torno a la Euro 2020, eh, ya que no quisieron en inversiones en el gasto que suponía en presupuestos aun viendo que tenemos una pandemia encima que no se iba a librar en cuatro días lo que hemos podido ha sido evidenciar que eh, le exigieran a la UEFA la devolución de los gastos realizados y que por esa parte no lo hemos conseguido que se revirtiera en necesidades sociales de Vizcaya. El objetivo que nos marcamos evidentemente es dejar una Vizcaya mejor de lo que de la que teníamos en 2019 una Vizcaya más resiliente, ahora que está de moda tras la pandemia, y que eh, con mejores condiciones laborales, eh, una Vizcaya más verde, pero además sostenible, no verde plantando eucalipto, por ejemplo, y una Vizcaya que es más feminista, más igualitaria también, y más igualitaria, como la propia Diputación decía en su plan de legislatura, eh, también en lo territorial. Es decir, que no haya comarcas que van al triple velocidad que la de al lado, sino que todas se... Eh, se puedan desarrollar sosteniblemente, pero teniendo en cuenta su población y que, no, que esto no suponga que mucha de su población abandone su localidad pues porque no tiene un futuro garantizado en ella.